Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. El día de hoy vamos a conocerla a la señora Nelly Toledo. Ella vive en esta casita que la vemos aquí en el fondo. Es una casita que ella la ha construido a base de Guadubo. Vamos a conocer un poquito de su historia. ¿no? ¡Muchas gracias? Gracias. Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Cuénteme, doña Nelly, ¿desde hace cuánto tiempo usted vive por acá en este sector? Yo ya vivo ya... Más de dos años. Más de dos años. Sí, más de dos años. ¿Y cómo así en... se animó a venir para acá, para este lugar? La situación de, de que no tenía trabajo para, para pagar el arriendo. Eso fue el, el motivo de que yo tuve que venir aquí a mandarme a hacer esta casita. Y... Ya. Y cuénteme, ¿para hacer esta casita? ¿Cómo lo fue haciendo? ¿La fue abordando, ¿Cómo le, le tocó este camino de hacer la casita? Ah, sí, claro, me, me ayudaron casi, se puede decir, eh, todos mis vecinos, ah, mis familiares por ahí, mis papacitos me han ayudado también así, para, a ver, a construir este, la, esta casita. Y de pronto para los materiales, usted tuvo que comprar la guadúa y una vez que ya las tuvo todos los materiales listos de pronto hizo una mina para que la gente le ayude o como pues. Dando gracias a Dios, hubo un señor que yo le dije que, que me venda la guadúa, que le dijo, señora Nelly, yo le voy a regalar la guaduita, dijo para que era su, su casita y de verdad me, me regaló. Y luego así mismo, haciendo lindas así con mis vecinos de aquí. Pues poco a poco la fui construyendo en mi casa. ¿Cuánto tiempo se demoró en construirla? Eso sí ha sido más de unos, más de unos seis meses. Más de unos sí, seis sí. meses. Unos seis. Bueno, señora Nelly, sabemos que en este sector existe la falta de servicios básicos. Para nadie es un secreto que. En, en esta localidad no hay, no cuentan ustedes con los servicios básicos. Claro. Cuénteme, usted en el caso de la luz que veo por acá que tiene un foquito, en el caso de la electricidad, ¿cómo hace usted para, para tener luz aquí, para que no se le dañen los alimentos de la nevera que vemos por acá? La nevera, pues eso desde que yo vine a vivir aquí, pues ella está sin uso ahí Ah, está sin Sí, uso. sí, ella está ya sin uso allí y, el, y la luz, los vecinitos de ahí, ellos tenían un motorcito ellos compraron. Entonces, ahí ellos me compartieron este... Ahora este me compartieron la lucecita. Ah, ya. Sí, Por pero Dios. ahora sí. Hace recién mi, mis dos hijos, mis tres hijos, ellos hicieron y compraron ese motorcito. Ah, ya. Sí. Con este, prácticamente usted genera la electricidad. Ajá. Sí, así. Hace... Pero, ¿y cómo le, cómo le hace? ¿Cuánto le tiene que poner de gasolina? ¿Cuánto tiempo le dura? Le ponemos el salón nos, uh, nos dura para tres, este, para tres noches. ¿Tres noches? Sí. ¿Pero le prende toda la noche o solo un par de horas nada más? Solo horitas, nomás. Por horas nada más sí, prende. Por más prende desde okay. de las seis, seis y media hasta las ocho, a veces hasta las nueve. Las... Nueve de la noche, sí, unas tres, tres, dos horas. Sí. Sí. Y, y son... durante esas horas igual aprovechan para cargar teléfono. Claro, allí ya podemos para... cargar el, el teléfono. Escuchar la radio, más que sea, cargar la radio, ¿no? malo, <risa> cargar la sí, batería. Ah, ya. Perfecto. Eh, y en el caso de, por ejemplo, del agua, del agua, ¿cómo hacen ustedes para necesitan el agua para cualquier cosa? Ay, no, está claro. la Estaba esta, de, de, de, pora, de pora, no sé cómo se llamará el señor que les, no le gusta, entonces, esto viene desde encima, vienen con mangueras, todo y ya nosotros sé, cogimos aquí pero Pero a veces hay, hay casos de que, mire, ahora como sé, no tengo ni agua. Por las partes libias. Entonces arriba dicen que es que es una quebrada, entonces yo creo que se crece, se llena el tanque ahí, entonces no hay agua. ¿Y yo qué ocurre en esos días en los que no hay agua? ¿Cómo se alimenta? Ay, no sé, a veces... Se viene trayendo agüita de, de esa quebrada, de por ahí, okay. así. Así nada este traendo. Pero no. bueno, ya cuando se hierve ya prácticamente se sí, mueren pues, todos los claro, bichitos. Ojalá que se mueran ahí los bichos. <risa> Lo que no mata hace más fuerte, dice. <risa> claro. Señora Nelly, eh, no sé, de pronto eh, tiene usted algún mensaje para esas personas. Nosotros reconocemos muchísimo y valoramos. El hecho de que fuera de cámaras, usted lo decía. Ustedes ven una casa humilde, sencilla, pero no imaginan todo el trabajo que me ha costado tener esto, que para ustedes es sencillo. Me imagino que debe ser una lucha constante, eh, un trabajo duro y algo de lo cual usted se siente muy orgulloso. Yo, verdad, ahorita, recién nomás hace dos semanas que entré a trabajar en una casa con una doctora. Ah, sí, sí hace dos semanas que... Bien, este, bien de, de trabajo. Ah, hace limpieza en la casita sí, hago limpieza en la casita todo eh, hago preparo el, el, el almuercito y salgo y la de, ya y, y más, antes ¿no? antes de tener ese trabajo en qué trabajaba trabajaba verá en, en un hotel pero ahora las situaciones de, de estos este, de las cuarentenas entonces ya, ya no podía trabajar ya solo trabajaba ¿ves? dos tres días en la semana así entonces ya no ya no podía ya no le reportaba no, no. eso ¿no? Pues, más creo que me gastaba en ir en los pasajes y volver y no no, no, no tenía ya, ya, entonces justo me, me ayudaron a conseguir por ahí ese trabajo que ya... Sí, dos semanas que estoy de trabajo. Y durante el tiempo de la pandemia, que fue una época muy difícil y dura para las personas que viven del día a día, eh, ¿cómo lo hizo usted durante esa época? Porque dice igualmente, me imagino que su trabajo, que trabajaba en el hotel, todo bajó. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante esa temporada? La verdad, casi que era lastimosamente, pero bueno. De todas maneras, todavía existen mis papacitos. Ellos también dicen que mis papás también en, en, en la parte de arriba. Ah, ya sí ellos, que conocer. Sí, ellos también tienen esto, una casita que los, se reunieron todos, el resto de mis hermanos y se hicieron una casita con ellos. les hicieron una casita. Yo pues ahí que era, oiga, más que me daba vergüenza, de serlo de venir, pero ¿y de venía que pues, no mis a veces me iba pues a veces donde mis hijos, pero eso no, no era pues ni, no era mi, mi forma de vivir yo. Entonces sé, ahí fue cuando yo me, me decidí y dije, no, yo me voy a hacer un tanto de vida, yo no me voy a vivir. Y así pues pasaban los días y pasaban los días y hasta cuando yo me avancé a hacer yo, mi, mi casita en sí, que sí. De, las, de las crisis siempre surgen los valientes. Para dando gracias a Dios. Yo sé que no se olvida de verdad de, de, de todos. No me ha faltado de comer, no me ha faltado más. ¿Cómo así Bueno, eh, como le comentaba, nosotros le trajimos un pequeño presente. Sabemos que... En muchas ocasiones es un poco complicado vivir del día a día. A veces no alcanza el sueldo para la comida y llega, el, llega fin de mes. A ver, le regalo esto para aquí? para usted. Muchísimas gracias. Dios les pagará a ustedes. Muchísimas gracias. Me siento tan orgullosa y... y a ver, que hayan ven, venido ustedes. Aquí. Aún hay personas que quizás... Tenemos el corazón y la voluntad de ayudar a las personas que lo necesitan. Nosotros sabemos di lo difícil que es en muchas ocasiones no tener ni para comer. El ver que tenemos a nuestros hijos, tal vez, y a lo mejor tenemos a ellos que darles de comer y nosotros quedarnos con hambre porque eh, no hay la posibilidad de, de, de alimentarnos bien entonces pensando justamente en eso, les trajimos este obsequio para usted, para todas las personas que viven en, este, en esta casita suya. Y que, que nada, que al menos por unos días dejen la preocupación de pensar y ahora qué vamos a comer, qué vamos a de qué vamos a, a vivir en estos días. Así que le agradezco muchísimo, mi señora, por regalarme este tiempo y este espacio, por permitirme pasar hasta su casita. Y muchísimas gracias, que yeah. Dios me la bendiga y Gracias. que no les, les sirva agradece. de mucho provecho mucho a todos. <risa> Muchas gracias, gracias, señora. Hasta luego. Y sí, hasta, hasta mucho. Igual <risa> <Juan> también, gracias. <risa>